Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Cuando hablamos de rigidez en un chasis, eh, nos podemos estar refiriendo a tres... Mmm tipos de rigidez, tres sentidos eh, físicos de la rigidez. Por un lado tenemos la rigidez longitudinal, digamos de adelante hacia atrás, que es un poco la más evidente. Eh, nosotros cuando tenemos un coche y tenemos un metro y medio entre ejes, lo que queremos es que los largueros de nuestro chasis no se comben excesivamente para que nosotros no peguemos en el suelo. ¿vale? Esa es la rigidez longitudinal, General, generalmente es la más fácil de lograr, simplemente pones las vigas un poquito más, más altas y, y logras una buena rigidez longitudinal. Por otro lado tendríamos lo que sería la rigidez para entenderlos, transversal, que sería de izquierda a derecha. En este caso es mucho más fácil, porque como la distancia entre ejes siempre es más o menos el doble que la anchura entre vías, eh, lógicamente, una anchura entre vías de 80 centímetros es más fácil que el que nuestro chasis sea rígido en ese sentido. Será muy difícil que, que flexe en ese sentido. ¿no? Y por último, tenemos un tercer tipo de rigidez, que es lo que se llama la rigidez torsional, que es bastante desconocida y más importante de lo que parece. Eh, la rigidez torsional es aquella que trata de evitar que nosotros retorzamos nuestro chasis, digamos, girando el eje delantero hacia la izquierda y el eje trasero hacia la derecha, para entendernos. Como, como si fuéramos a retorcer, como un sacacorchos, nuestro chasis. Esto ocurre cuando tú tomas una curva, lógicamente cada, eh, el eje delantero y el eje trasero tienen cargas distintas y eh, nosotros tratamos de retorcer el chasis cada vez que tomamos una curva. Y en función de esta rigidez torsional, nosotros encontramos dos grandes familias de chasis, dos maneras, dos filosofías de diseñar un chasis. Por un lado, cuando nosotros tenemos un chasis que no tiene suspensión, por ejemplo un CAR, nosotros generalmente buscamos un chasis que tenga una baja o moderada rigidez torsional. Es decir, un chasis eh, cuando toma una curva, eh, como no tiene suspensión, nosotros buscamos que el chasis precisamente ceda un poquito, de tal manera que la rueda pueda ir a buscar su sitio, vaya a buscar siempre el contacto con el suelo, y el chasis le permita un cierto juego, manteniendo las cotas generales del vehículo, de tal manera que aumentamos el agarre. De hecho, los cars, aunque su dinámica es muy distinta porque tienen el eje trasero unificado y de hecho ellos toman las curvas generalmente a tres ruedas, por eso buscan una transferencia lateral de pesos que nosotros precisamente tratamos de evitar, pero eh, ellos sí que hacen que cuando buscan agarre en un, en un chasis, lo que hacen es precisamente hacerlo más flexible. Generalmente tienen unos travesaños que se pueden apretar o aflojar a voluntad, cuando quieren que un eje agarre más, lo que hacen es aflojarlo, dejarlo más flexible para que se adapte mejor al terreno, y al revés, cuando quieren que un eje desliza, Aprietan esos largueros para lograr un poquitín más de rigidez torsional en ese eje y que ese, que ese eje deslice, deslice antes. Y por otro lado encontramos la segunda gran familia, que son los chasis que cuentan con suspensión y amortiguación. Recordéis que la suspensión era el muelle y la amortiguación el aceite, lo que frenaba los movimientos de la suspensión. En este tipo de chasis, nosotros, eh, después de poner a punto la suspensión, lo que buscamos es el reparto del par de balanceo si recordáis lo vimos hace unos cuantos capítulos, eh, nosotros cuando tomábamos una curva teníamos ya calculado que las, las cargas del eje de las ruedas interiores se iban a transferir a las ruedas exteriores, pero en función de la resistencia al balanceo de cada uno de los dos ejes, esa, esa carga de las ruedas interiores se transferían más a la rueda delantera exterior o trasera exterior de tal manera que nosotros podíamos ajustar el grado de sobreviraje o de subviraje de nuestro vehículo para hacerlo lo más neutral posible y poder tener el paso por curva más rápido. Siempre estamos dando por hecho que esta carga se va a transferir a la rueda que nosotros queramos a través de un chasis infinitamente rígido. Si nosotros tenemos un chasis muy flexible... Nos estamos engañando a nosotros mismos. Todos estos ajustes que hagamos no van a funcionar. Tú lo vas a ver y que en la práctica no responde el, el vehículo a los ajustes que tú estás realizando. Le pones una barra antibalanceo en la parte delantera y no funciona como tú quieres. Eh, aumentas más o menos el, el par de, la resistencia al balanceo de uno de los dos ejes y el coche no responde. ¿Por qué? Porque se está perdiendo esta carga en retorcer el chasis. Yo mismo hice el... La prueba hace unos años de poner unas amortiguadores de aceite a una Secora, que es un chasis sencillo de doble viga, y funcionaba bastante mal. Funcionaba mucho mejor sin amortiguación. ¿Por qué? Porque efectivamente el chasis se retorcía bajo los esfuerzos de los amortiguadores. Con lo cual, en esta segunda familia lo que buscamos es un chasis muy rígido torsionalmente. Ya no nos sirve el chasis de doble viga, que decíamos de los, de los CARS, sino que necesitamos una estructura más tridimensional que nos dé muchísima más rigidez torsional. Es lo que los anglosajones llaman un space frame, que veremos en capítulos posteriores. Por último, tendríamos una tercera familia, que sería un poco intermedia, que son aquellos vehículos pues, que tienen suspensión pero no tienen amortiguación. Como decíamos, la Secora, estos vehículos que tienen ballestas pero no tienen amortiguadores, mmm, es un poquito de cada casa. Tienes, por un lado, la... no tienes esos amortiguadores que te exijan una rigidez torsional muy elevada, eh, pero por otro lado también se puede trabajar con un chasis de doble viga como, como los cars. Nos vemos en el próximo capítulo.